Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio especial porque es especial porque pensaba que cuando hace falta la paz o el amor en la mente es como, como si el corazón como si la mente estuvieran secos. Entonces, cuando no hay ese estado de paz, hay intranquilidad, ¿verdad? Y lo contrario. Y la mente va caminando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y eso produce cansancio y mucho como descorazonamiento. Incluso las personas que que no están tranquilas y que tienen que tomar, por ejemplo, píldoras para dormir. Bueno, duermen muy artificialmente, pero además en la mañana les cuesta mucho despertarse, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos cambiar las crisis externas, las cosas que pasan alrededor, pero sí podemos... Eh, Cambiar las crisis que están dentro de nosotros, que han sido creadas por nosotros mismos, por, por nuestros pensamientos que no son positivos. Y entonces eh, tenemos que, que hacer algo para liberarnos del hábito de crear esas cosas. Y si nosotros logramos mmm, liberarnos de estas cosas que no son positivas, entonces vamos a tener buenos pensamientos, buenos sentimientos hacia nosotros y hacia los demás. Por eso este espacio es muy valioso para tener esa práctica. Entonces vamos a sentarnos cómodamente y dejar que el cuerpo se relaje y quitar la atención de lo que me está rodeando. Y entonces vamos a llevar la atención hacia adentro en lugar de tenerla conectada hacia afuera. Entonces, en silencio, voy a llevar mi atención hacia adentro de mí. Y voy a pensar en mí como una energía sutil, espiritual. Voy a concentrarme en ese pensamiento de eso que soy. ¿Qué significa sutil, espiritual? Significa que yo, el ser, soy un punto de luz. Significa que soy el ser vivo dentro de este cuerpo, significa que yo soy un ser de luz, significa que yo soy paz. Que me expreso por medio de este cuerpo. Pero no soy el cuerpo físico, soy luz, soy energía. La paz es mi naturaleza original. Sostengo estos pensamientos por unos minutos tratando de sentir eso que verdaderamente soy. Voy a permanecer unos minutos en silencio, concentrada en eso que soy, esa energía espiritual sutil El ruido externo no hace que yo olvide quién soy. El ruido externo no lo puedo eliminar. Lo que sí puedo eliminar es la conexión. Mía con ese ruido Y desde ese sentimiento Esa experiencia De silencio Y de paz Ahora, con el poder de mi pensamiento, me traslado desde este lugar donde me encuentro hacia un espacio más allá del mundo material que conozco. Llevo mi mente más allá Hacia la morada suprema, la residencia del Ser Supremo, mi Padre y Madre, un mundo luminoso de paz, De pureza, de silencio. La residencia de mi padre y madre es también mi dulce hogar. Allá permanezco en silencio profundo y en una paz completa. Experimento en mí quietud. Estoy consciente de la energía pura de mi propio ser. Me veo así como una luz brillante, pura y pacífica. En este mundo de luz y silencio me siento en paz. Y a la vez soy consciente de la energía pura que me envuelve. Y es en este estado de silencio, paz, pureza, desde esta experiencia siento la atracción hacia otra luz brillante pura poderosa identifico en mí un sentimiento de ser bienvenida. Y ahora hay un encuentro entre yo, el alma y mi Padre eterno, mi Padre y Madre. Y en esa compañía, me lleno de paz y serenidad y continúo experimentando silencio. en ese silencio, en ese sentimiento de esa compañía tan elevada, tengo la sensación de que de esta fuente de luz de paz de poder y amor yo puedo tomar todo lo que quiera y llenarme Completamente ¿Qué significa Estar lleno? En ese estado De satisfacción No hay más deseos. Solo hay satisfacción, contentamiento, paz. De qué me he llenado de amor, de paz, seguridad y siento que ahora nada me falta. Porque en esta conexión, todo está disponible para mí. Por eso voy al silencio. Por eso disfruto de esa compañía supremamente elevada y el resultado de este estado especial Es un estado de dicha, de satisfacción, es el estado que me permite verme tal como soy, de entenderme, aceptarme, reconocerme. Ahora, Nada me falta. Todo está disponible porque estoy en la compañía del océano de amor. del océano de pureza, del océano de paz. Estoy en la compañía de la fuente de todos los logros que mi corazón desea he recibido esa corriente de energía del Ser Supremo, mi Padre y Madre. Me he llenado de esa energía espiritual poderosa, dulce, Y ahora dirijo esa energía hacia todos los seres humanos del mundo, hacia todos mis hermanos y hermanas. Porque al compartir la energía de, del Padre junto con mis sentimientos de amor hacia ellos, ese sentimiento no se reduce, aumenta. Un Shanti Entonces les voy a leer una, Un parrafito de Daddy Yankee Para terminar Y entonces Daddy Yankee Dice ¿Por qué las personas no pueden hacer cosas buenas siempre? Porque cometen dos errores. Uno es que recuerdan las cosas del pasado y miran a los demás para ver si ellos las están mirando a ellas. Entonces, antes de hacer algo, ellas están pensando en la forma en que los otros los miran. Entonces, las cosas del pasado y las cosas de los demás no nos permiten hacer cosas buenas. Porque estamos concentrados en algo que ya pasó, que no tiene sentido. Entonces decir, por ejemplo, es que este es así, asá, y este otro es así, asá. Esos pensamientos desperdician el tiempo y además agotan su energía. La verdadera paz y la felicidad son las cosas que crean energía en nosotros. Por eso, de nuevo, tan importante eh, esto de la práctica del silencio. Los pensamientos críticos y llenos como de temor en relación con otros, surgen de la falta de autorrespeto. Quienes tienen miedo de los demás, tienen miedo de sí mismos y se vuelven, se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque no hay fuerza interior. Yo no me pongo nerviosa. ¿Por qué debería hacerlo? Vuélvanse tan fuertes que nada suceda. Y luego, incluso aquellos que vienen para hacerlos, para sacudirlos a ustedes, ellos mismos se van a volver fuertes. Es un asunto muy simple. Vuélvanse fuertes de manera que no importa lo que se les lance a ustedes, ustedes no van a colapsar. Las bombas espirituales de paz son mucho más poderosas incluso que la bomba atómica, dijo Daddy. Nosotros tenemos todos el buen material para preparar tales bombas espirituales en secreto.